En el vídeo anterior vimos cuáles eran las características que hacen recomendable el uso de un gestor de referencias. En este caso, vamos a verlas aplicadas en uno en concreto, RedWords. Recordemos cómo se pueden exportar registros a RedWords desde una base de datos. Al importar los registros, RedWords nos preguntará en qué carpeta creada previamente por nosotros queremos almacenarlos. Además, aparecerán listados en la sección Último importado. También es posible añadir nuevas referencias de forma manual a la base de datos seleccionando el tipo de documento que estamos introduciendo y rellenando los campos del formulario. También se pueden importar referencias desde Mendeley y de otros gestores a través de un fichero RIS. Con RedWords podemos gestionar nuestra lista de referencias a través de opciones como borrar o clasificar a través de carpetas y etiquetas. Entre estas opciones, destacamos la posibilidad de editar los registros. Gestionar referencias requiere siempre la revisión de los datos, ya que la exportación no siempre se ajusta a lo que deseamos o necesitamos. Además, editar un registro permite añadir anotaciones, como citas completas que luego se utilicen en el trabajo, también adjuntar el texto completo del documento, que se debería subir aparte opción para realizar esta tarea es utilizar Find Full Test Using Link Resolver, que permite intentar localizar el texto de una referencia. Al final del formulario tenemos la posibilidad de añadir más campos, incluso personalizándolos para usarlos según las necesidades. Otra característica a destacar es la posibilidad de compartir carpetas con otros compañeros, que han de ser necesariamente usuarios de RedWords. Por último, si se desea tener una previsualización de cómo se va a presentar la bibliografía, existe la opción de generarla en el propio RedWords, seleccionando previamente un estilo de cita concreto. Una opción muy valorada de RedWords es su integración con Microsoft Word y Google Docs para insertar las citas en el texto y generar la bibliografía de forma automática. Esto lo veremos en el próximo vídeo.